No me considero ningún experto en rampas, pero <ríe> esa es pequeñísima. Pero he construido alguna con el paso de los años. La he construido en distintos periodos de mi vida, para distintos propósitos. Y hoy día... Y hoy día vamos a hablar un poco sobre lo que he aprendido. Vamos a partir por esta pequeña enana que en realidad... En tamaño de esta rampa es realmente pequeña. La bicicleta no cabe arriba. Entra primero la rueda delantera Mientras la trasera todavía sigue en el piso Funciona bien a bajas velocidades Para hacer algunas cosas Pero una vez que empieza a sumar más velocidad Se siente más como chocar con una cuneta Que saltar en una rampa Y la construcción de esta cosa es, es ultra simple La curvatura se la di con un palo Y los refuerzos son uno por dos por el lado de abajo, el último uno por dos está puesto plano para que le dé la mayor, el mayor soporte a estas planchas de terciado que son de 9 esta milímetros. Rampa, esta rampa no pesa nada, <ríe> eh, realmente el de largo tiene. Voy a contar hasta la punta, no hasta acá porque esto es soporte para que no se levante. Son 82 centímetros. Altura 23, 23 y medio Y como les decía, esta curvatura la hice doblando un palo y marcando una línea Nunca trabajé con radios, pero vamos a tratar de sacar del radio Nope. Ups. Casi Eso sería bastante próximo a la curvatura que tiene, un poquito menos, o sea, un poquito más. Desde acá... Esto funciona bastante bien. Y esto es... Un metro sesenta. Un metro sesenta. Esa medida significa que si te pones 90 grados donde empieza la rampa... Y clavas un palito, o un cordelito, o lo que quieras... El radio que te da desde acá, debería ser muy parecido al que tiene mi rampa en este minuto Desde el momento en que la diseñé Que fue... Esta rampa la tengo... Esta rampa la construí cuando todavía... Cuando ya había empezado el canal Es la misma rampa que ocupamos por banear. En ese video que hicimos con el Eric y el Andrés Que dimos pena Pero... Me ha enseñado más de una cosa y... Ha andado bien, así es que... Ahora nos vamos a pasar una rampa más grande. Ahora vamos a hablar exactamente sobre la rampa que ya no está acá. Me la llevé para otro lugar y ya la voy a mostrar a dónde la puse. <ríe> ¡Tada! Esta rampita, esta creo que fue de las primeras rampas que hice. Ese y... Y sí, hace poco se me ocurrió ponerla acá, con una toma de vuelo muy corta, son como 20 metros para pedalear. Es eh, una lástima no poder llegar más fuerte. Y la puse contra esta otra rampa que es una. Esta, esta es una rampa para subir máquinas a los carros. Y. dio la coincidencia de que tenía exactamente la misma altura que mi rampita. Habiéndola tenido tantos años, la verdad no sé cómo no se me ocurrió ponerla acá antes, pero quería empezar a practicar un nuevo truco y la caída que estaba al otro lado no me estaba sirviendo porque esta rampa queda muy chica. Esta caída no era mi primera preferencia porque de hecho es bastante peligrosa Estas cosas las de ayer se antes de haberme puesto a saltar Estos tubos de acá de fierro tampoco Pero aquí hace un par de días estaba probando a hacer 180 y 360 con la trade En una rampa que sabía que no se iba a mover de lado a lado Y que me iba a dar un poco más de tiempo en el aire para tratar de caerlo Esa sesión fue bastante divertida pero estamos hablando sobre La rampa el déficit atencional me tiene, me tiene mal esta rampa tiene 1 metro 16 de altura y 2 metros 30 de largo bueno, hasta acá tengo 2 metros 15 hasta acá tengo 2 metros 40 aproximadamente en 2, en 2 metros 40 es donde debería terminar la rampa en realidad esta rampa ya es mucho más cómoda porque es más ancha, es más pesada y cabe la bicicleta entera antes de hacer el rechazo en esta parte de la rampa tú vas comprimido y el rechazo lo vas poniendo por acá arriba no hay mucha posibilidad de que se mueva a menos que hagas un backflip y cosa que me pasó varias veces, es que la presión que le hacía en la punta era demasiada y la rampa se levantaba aquí no pasaría, pero aquí no lo quiero tirar así es que ese truco me dan ganas de hacerlo solamente cuando las condiciones son óptimas como les decía esta es una de las primeras rampas que hice y de hecho no la hice pensando tanto en mountain bike sino en la cantidad de estupideces que podía hacer con ella Y hicimos bastante idioteses con esta rampita ese es el motivo por el que tiene un tubo de PVC acá arriba, acá pasaba una piola <ríe> y a lo lejos había una moto de agua que nos remolcaba mientras había alguien al otro lado del, <ríe> del sistema con un, una rueda o sacachucha les decimos nosotros vamos a sacarle el radio, El radio esta, esta rampa no quedó tan bacán si, si se fijan, me subo, me bajo la curvatura podría haber quedado mucho más pronunciada y habría quedado como una rampa mucho más rica porque a pesar de que no es tan grande, para que se sienta, que te tira lejos, tenéis que entrar súper fuerte. Esta pobre ya está en la última, pero la quiero reciclar. Consejo esta rampa voy a quedar lejos. Oh, esto no. Oh, oh, oh. Oh. Necesito un palo <risa> Cuánto tiene, weón. Nope. no. Nope. Este tubo es muy largo, no está tincando. ¡Oh! Este tubo es exactamente el radio Este tubo tiene 3 metros 10 Se sí, describe bastante bien la curva que tiene la rampa Estos deben ser palos de 2x2 no cepillados Que han aguantado un montón En estas rampas que son más altas ya se va necesitando un travesaño Para que ayuden con el movimiento de lado a lado y sobre esto teníamos 9 milímetros de terciado también pero esta vez puesto a lo largo que funciona bien porque la curvatura es más suave y el terciado es capaz de doblarse aquí en todo caso se ve cómo se está levantando todo pero... pero eh, va aún aguanta, yo creo que la, esta la vamos a reciclar, la vamos a pegar una buena lijada acá y veremos qué pasa con ella en el futuro se está cayendo a pedazos no han aguantado ese panal incluso <ríe> esta para la patata abajo <ríe> y tenemos que sacar este tubo de PC porque creo que esas locuras de andar tirando a la gente volando por los aires quedaron en el pasado o no o no Saltido, saltito, aunque sea muy... muy tranquilo no me doy con los fierros, me voy a dar con el tubo de PVC. voy a pedalear todo lo que da, <ríe> que no es mucho con los 3 metros 10 se siente una curvatura de una rampa que te va a tirar volando más lejos que alto y más para mandar volando una bicicleta de descenso que para estar haciendo truco en una bicicleta de dirt o slopestyle esa es la velocidad que he estado ocupando, no es nada emocionante, pero el objetivo de este salto era aprender a hacer 3.60 No sé andar para atrás Comparado con la otra rampita, esta rampa probablemente no tiene la cantidad de saltos que tiene la otra Pero por el simple hecho de que para ponerla en algún lado necesita una caída grande Y eso no siempre lo encuentras, si se fijan la bicicleta ahora se ve pequeña comparada con la rampa En comparación a la pequeña que vimos antes Así es que Aún así a esta rampa le tengo un cariño brutal Porque lo comió y lo bailado con ella No me lo quita nadie La tengo hace demasiado tiempo eh, de hecho, Esta de hecho fue como la inspiración Para hacer la rampa que es un poco más grande Que se la voy a mostrar luego Y no me puedo quejar Lo hemos pasado bien juntos <risa> Son unos personajes eso aquí está la otra no tan mini rampa esta es eh, casi el doble que la otra pero prácticamente es del mismo largo <ríe> esta, rampa, eh, esta rampa fue hecha en... esta rampa probablemente la hice sin pensar mucho porque se, sí, es más alta pero si se fijan la bicicleta aún no cabe mientras la rueda delantera ya salió la trasera sigue en la tierra cuando, cuando esto pasa Se da la gran posibilidad de que la rampa se mueva Cuando tú sales volando Y me pasó Porque con estas dos rampas En este salto, de este montículo de tierra acá atrás Estuve tratando de hacer 180 y 360 Y las rampas se movían para todos lados Tanto que... Tanto que terminé imitando esa rampa Pero en la tierra si es que esta fue una construcción de un saltito de tierra que hicimos hace poco, y si se fijan, son prácticamente igual. Solo que este no se mueve, y este tiene una transición mucho más suave. Esta, esta transición de acá, que aparte está rota ahí, es bastante bruta, para la rampita se podría, se podría haber hecho unos 20 centímetros más largas con esa transición, y habría sido perfecta. Pero no se hizo, así es que lo hice en tierra, me quedó así con la pala y quedó casi igual que esta. Y este saltito que quería hacer un tutorial de cómo hacer un salto algo por el estilo, pero parece que no va a poder ser porque no nos queda tiempo y este era un salto para tirar trucos. Si se fijan ahí caía mi rueda trasera y desmoroné toda la calle. Pero no destruí mi rueda trasera y tampoco destruí mis toillos. aunque los destruí ahí en la otra rampa, pero... ¡Ah! Uh. Oh, me pegué de en la misma parte que antes. Las medidas de esta rampa eh, parten así, tiene 45 centímetros de altura y aproximadamente 100 de largo. Para que esta rampa hubiese quedado rica yo la habría hecho unos 120 de largo y creo que 120 es, es acá y es más o menos el mínimo para que la bicicleta entre entera en la rampa. Si quieres estar en el lado seguro con una rampa súper estable, si la haces de 1,50m de largo, probablemente la puedas levantar 10 o 15 centímetros más y te quedaría una rampa de 50 por un 1,50 m. Yo creo que esas van a ser las medidas para, la próxima, para el próximo proyecto de rampa, porque estas. Esta pasó toda su vida a la intemperie y está en este estado. Nunca me preocupé de ella y cuando empezamos a hacer 180-360 la terminamos de destruir. La construcción es la misma, en todas las rampas de hecho. Lo único que varía es el grosor de estos palos y esta claramente se nota que son puros parches de, de terciado para completarla. Ahora si estamos un poco motivados podemos ver la diferencia entre cómo tira una y la otra. A la rampa chiquitita. Uh, la rampa grande se sintió peor que la chica. Tiene casi el doble de altura y es mucho más chata, así es que me hace sentido que se sienta mal. Veamos cómo funciona a bajas velocidades. No, definitivamente la forma que tiene no, no me gusta nada no le sacamos el radio, el radio debe ser horrible Uf. de hecho no partimos 90 grados partimos así Esto. ahora el yo creo que está justo acá y la chunté bastante topa en algunas partes de la rampa porque la rampa está, está llena de cototos pero, tenemos 2 metros 10 2 metros 15 en realidad para una rampa que mide 100 centímetros de largo no, no tiene ni un sentido esta, como les decía, no sé en qué estaba pensando cuando hice esta rampa ni en términos de construcción ni en términos de diseño así es que, una de las cosas más divertidas que tienen estas rampas es que se pueden transportar sin problemas las puedes llevar en la bicicleta casi que en la espalda de hecho, la pequeña ahí le hicimos unos hoyitos en los costados Justo ahí para que Andrés Jorgeara la llevara en su espalda Así es que sí, son muy fáciles de transportar Y el fin de este tour nos lleva a la rampa más grande que he hecho El tamaño de esta rampa se empieza a notar cuando le pones una bicicleta al lado Ya se ve bastante más pequeña en comparación con la estructura Y en términos de dimensiones tenemos... 1,70 m de altura no es menor, yo mido 1,86 m sin casco y de largo tenemos metros 40. M. el tener una rampa de este tamaño no solamente tiene la ventaja de que te deja volando mucho más alto y puedes tener más tiempo en el aire sino que cuando la bicicleta entra ya en la base está completamente arriba de la rampa y de aquí para arriba empieza tu rechazo y todo lo que quieras hacer. Si es que no vas a hacer un backflip, mi problema con esta rampa son los backflips. Y eso me pasó un montón de veces y creo que uno de los motivos por los que esta rampa... Muchas veces tira bien, pero a veces no tira perfecto y se pone mañosa en muchos intentos. No, puede ser mi culpa o puede ser que la rampa se mueva un poco cada vez que salto. Aún así, de todas las rampas que le he mostrado, es la más bacán. Es la que te deja volando más alto y... y volar más alto significa pasarlo mejor. Y pasarlo mejor significa que te vas a estar tirando la cantidad de veces que sea necesaria. A pesar de que tengáis que pedalear desde allá... Para poder poner esta rampa acá tuve que hacer esa otra toma de vuelo ahí al fondo, pedalear todo este plano y vean, se los puedo mostrar. Acabo de revisar la toma de recién y sí, tenía razón. Esta cosa, cada vez que salto, sin siquiera hacer mucha presión, se levanta y a pesar de que es poco lo que se mueve, hace que los saltos dejen de ser consistentes así es que la reparación rápida para esta rampita sería extender eh, la base nuevamente igual que lo, con la otra rampa o volarle la cabeza y dejarla un poco más baja no sé realmente qué voy a hacer con ella todavía pero la quiero enchular porque la cantidad de material que hay acá en madera no es menor, creo que hacer una rampa como la otra que les mostré, o, o este estilo, sale como mil pesos, entonces... Más que perder todo esto, prefiero hacerle una manito de gato y dejarla funcionando de nuevo. Lo mejor posible y preocuparme de no dejarla en la intemperie de tanto tiempo. De pasada pedirle a mis perros que no se la coman, por favor. Ese... Ese me sacó volando, chueco. No, Estaba muy pesada la buena de repente. Vamos a ver qué radio tiene. Esta rampa siempre la he armado poniendo un palo en el piso, fletándolo y marcando la línea. Así es que vamos a ver si es que tiene algún radio en específico. Es más que esto también. más que esto también por acá esto se ve bastante parecido son <risas> el radio de esta rampa son ahí lo ven. el radio de esta rampa son 4 metros todas las dimensiones de esta rampa son mucho más de lo que pensaba todas las medidas de esta rampita en realidad me han impresionado un poco porque nunca la había medido, nunca la había dimensionado y, y es más de lo que yo pensaba Esta la estructura es, es un poco más robusta que todo el resto porque tiene los extensores tiene eh, los extensores de ahí arriba también el travesaño para que no aflecte de lado a lado y muchos más travesaños en toda la estructura son... Son varios palos que pusimos ahí, esta, esta rampa la armamos en un galpón, arriba de tierra y pallets la voy a levantar porque se ve muy indigna en el piso En esos tiempos no tenía ni una de las herramientas que tengo ahora Y, y la armamos a capela con serrucho y creo que la herramienta eléctrica que ocupamos Fue una pura sierra circular y nada más <risa> podrán adivinar la cantidad de palos que cortamos con un serrucho pero y eh, mira esta también tiene un poco de vida acá adentro, cachate todos tienen panales, las rampas son excelentes panales voy a poner un... Y me voy a transformar en un apicultor así es que eso fue todo por el video sobre las rampas que he construido con el pasar del tiempo a lo largo de mi vida con distintos propósitos, peladas de cable, objetivos y... Locura por el estilo. Construir una de estas rampas realmente no tiene mucha ciencia. Es tener los materiales, eh, las ganas de cortar y tratar de darle forma rápidamente a lo que sea que quieras hacer. Esto sigue siendo terciado de 9 milímetros, flexible, simple. Este tuve el único problema de que acá arriba se me descascaró porque venía como fallado de fábrica. Pero estaba saltando normalmente justo por acá al lado. Así es que... Así es que eso es todo por este video de rampas y algunos saltos y peladas de cables. Espero que les haya servido, espero que alguien se motive a, a armarse una de estas cositas porque aprendí un montón, sobre todo de técnicas de salto. Y lo único que me queda por decir es que si te gustó este video, dale un like. Si tienes algún amigo motivado que le gustaría construir una de estas cosas, compárteselo y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo. Nos vemos en el cerro.